Hola, soy Juan Carlos Díaz Herna, corredor de bicicross, fui campeón mundial de bicicross en el 2013, les recomiendo hacer el trabajo mental aquí, los invito de una manera muy especial a todos a que conozcan esta gran familia a la que yo pertenezco, a la que me atienden de la mejor manera, a la que todo lo que hago aquí es positivo, con ganas para mejorar y queremos que cada día esto crezca más, cada día crezcamos más como personas, por encima de lo que sea, así seamos los mejores deportistas, ser siempre una buena persona.